y Hermano presidente, hermano vicepresidente, esta casa es de cada uno de nosotros y nosotras, las bolivianas y los bolivianos. Y es así que les damos la bienvenida, saludándolo a nombre de las 37 naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos del Estado Plurinacional de Bolivia. Nosotras y nosotras venimos desde arriba, desde abajo, desde el saliente y desde el poniente. Nosotras y nosotros representamos a la mayoría de la población boliviana. Aunque en el último censo nos minimizaron a 4.199.977. Sin embargo, somos culturas ancestrales, herederas y portadoras de saberes y conocimientos, de cosmovisiones, de nuestra lengua. Nuestros pueblos durante la colonia, la república y tiempos neoliberales fueron subyugados, excluidos e invisibilizados. Por eso se dio el levantamiento de nuestros abuelos, como Tupac Katari, Bartolina Sisa, Apiguaiki Tupa, Tomás Katari, Curuzayawi, Casillo Calizaya, Tomás Ticuazu Eritaruki y otros líderes indígenas. Las luchas anticoloniales en la Amazonía y los Andes marcaron hitos históricos, como la gran marcha por el territorio y la dignidad en el año 1990. La guerra del agua en el año 2000 y la guerra del gas en el año 2003. Con el tiempo comprendimos que estas luchas no fueron en vano. Hoy en día nuestros derechos colectivos e individuales se van reivindicando y dignificando. Hermano presidente y hermano vicepresidente, su liderazgo fue inspirador y determinante a través de la Asamblea Constituyente en la que se forjó el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Como fruto de este gran esfuerzo de nuestros líderes, la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en el año 2009, oficializó el reconocimiento jurídico, político y social de nuestras naciones y pueblo indígena originario, campesinos y afrobolivianos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Recordamos las enseñanzas que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas. El quenbadapuisecama, pinedo quepú, que en lengua maropa significa mirando el pasado, adelante iremos. El suma camaña, vivir bien. El ñandereco, vida armoniosa. El teco vida buena. El ibi marei, tierra sin mal. El capañán, camino o vida noble. El Ecamechiteguanekama, nuestra tierra es de todos. En estos últimos años, hemos avanzado mucho, pero déjenme decirles, queridos hermanos, todavía falta, la lucha debe continuar, todavía hay mucho por hacer. Nuestros hermanos, allá en el monte, en el río, en la pampa, en la selva y la montaña, hoy tienen esperanza y han puesto su esperanza en nuestro gobierno para juntos consolidar nuestro estado plurinacional y nunca más se repita, ni siquiera se intente pensar en el sometimiento de nuestros pueblos. Dios bendiga Bolivia, Dios bendiga a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma. Yo soy lupay. Las naciones y pueblos indígenas originarios y afrobolivianos traemos nuestros símbolos, portadores de nuestro espíritu, de nuestra, casa, nuestra camasa. Además, estos elementos constituyen nuestras islas. Con estos símbolos, hermano presidente, le colocamos el sello a esta casa grande del pueblo. Esperamos que nuestro hermano presidente pueda gobernar un 100 años más para poder consolidar el proceso de cambio que corresponde en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. A continuación vamos a invitar al pueblo afroboliviano que van a realizar la entrega de los tambores, las jacuñas que son herencia de nuestros ancestros. Buen día, Dios, hermano presidente al Limpio, los hermanos que nos acompañan, lo vamos a hacer entrega de nuestro instrumento, que es el legado de nuestros ancestros, que nos han servido para conquistar nuestros derechos. Es el pueblo afro-boliviano, los tambores, cuancha y jaucañas, que son herencia de nuestros ancestros, elementos de lucha, resistencia y conquista replicadores de voces que comunican el sentir del pueblo afro boliviano Le damos este fuerte aplauso por favor al pueblo araona es la entrega del tapiz, el arco y la flecha el payami hecha de pluma pistol y pía, el arco y la flecha para la defensa del territorio, es la identidad y representa la relación con la madre naturaleza Ayaya, hermano, es el pueblo Aymara, que realiza la entrega de la chacana, el símbolo que representa los símbolos de vida, del ser haki, de toda la existencia humana, vegetal, animal, en todas sus dimensiones, político, social, económica, cultural y sobre todo espiritual. A la simbología del pueblo Báoré significa la riqueza natural y cultural que nos regala la naturaleza para el bienestar de nuestra familia. Queremos hacer entrega de este símbolo que significa a las más de 1.600 comunidades indígenas, a la gran nación monstruosa. es en la nación gabineña. El símbolo de la nación guaraní que representa la unión del mundo espiritual con el mundo material para hacer la entrega de este símbolo que representa la vivencia ancestral y cultural de la nación Guarayú. De la región, la planta y el tabaco que representa la moneda de aquella época en los años 70, es el pueblo Itonama. la y suizo, yoroco Yochoa, Baba, Oonda, Oretz, Bolivia, Evo Morales, Ayma, le cosa y ya tes no haya. Pele, Ulu, Chabat, Urku, Ali. Le cosa wes, yo solo La simbología le cosa wes pues, que significa saberes y conocimientos ancestrales de la nación Leco. Son nuestros hermanos de la nación Machacuyá y Callahuaya, la entrega de la chuspa. Es el pueblo machineri, el mapajo, el árbol del saber bien y del mal. Este árbol del cedro que representa el transporte fluvial de ser navegantes de los ríos y trasladarse de un lugar a otro. Es el plumaje del machetero que representa la lucha del hombre y la mujer maropa por las supervivencias de su pueblo expresado en su música y danza. Interpretada además después de ir a la guerra, a cacería o en su fiesta. Le hacemos la entrega del símbolo. El machetero que simboliza el hombre indomable y fuerte, una danza guerrera típica de la nación mojeño trinitario. Fuerte el aplauso para nuestros hermanos del pueblo mojeño ignaciano. ...que hoy llegan con los símbolos de su pueblo hasta la casa grande del pueblo. La danza típica de Loyam es un recordatorio de un cabo de año de un ser querido... ...que se recuerda hasta hoy en día, que es la vestimenta que traen hoy nuestras hermanas de la nación Moré. El arte y la flecha como símbolo de la lucha, defensa, fuerza y subsistencia familiar. El símbolo de la nación Mosetén con la entregación de la baraja, la liquia, el arado y la montera. Tata es... presidente, que su ha su tiempo, un jato una paigui y cachungampa. un Y que llanta, tata vicepresidente, Álvaro García Línergan, papsa una paigui. Y que llanta, tata canciller, Diego Pari, un jato una paigui, tucui gancunapa. Tata presidente, que, que su ha su tiempo, tu que maichos un ancha conata, apamoigo, que huasipi, jepa kunampa. El arado yugo, mamazara que representa la soberanía productiva y la regeneración agrícola. Los instrumentos y la vestimenta, que son símbolos que nos permite conectarnos con la madre tierra y el cosmos, la huaraca, que es el símbolo de defensa, lucha y liberación de los pueblos. Es la nación sirionó con la entrega de este cazador que es la persona que nos cuida y protege a la familia con el arco y la flecha. Es la nación tacana con la entrega del pico y agua, la cola del ecuay que se utiliza para los rituales tacana, además del paque, el arma para la defensa en amenazas o desobediencia y el marico, símbolos de unidad y juntar de los enseres. El árbol del Torborochi, el Ñandú, que significa el amor por la naturaleza, que es parte de la vida del Tapiedé y sus fuentes de vida. El Ñandú, que representa la humildad, dignidad y sencillez. El Torborochi, que representa la sombra, perseverancia de protección a los recursos naturales. Es la balsa de Totora y las familias Urus, que representa a la nación originaria. Hombres del agua que muestran su vivencia en las orillas de la cuenca central o lacustre. La fotografía, por favor, de mano de la nación Uru. La vestimenta que representa la identidad del arco y la flecha es un arma de caza y pesca donde la nación Yuracaré convive con la naturaleza. Un aplauso para Guatemala, bienvenido a la Casa Grande del Pueblo. De México, México, un aplauso por allá. Hermanos del Perú, hermanos del Perú, mañana estaremos en Perú. Hermanos de Chile, hermana Mapuche, Nicaragua, gracias bienvenido. Brasil, bienvenido, como también Ecuador. Hermanas y hermanos, un, será un 12 de octubre de 2018, un día histórico, un día inolvidable, porque acá en la Casa Grande del Pueblo, de recibir símbolo de las 33 nacionalidades de nuestra querida Bolivia, los pueblos indígenas, un aplauso para ustedes, un excelente trabajo. Este símbolo se quedarán en la Casa del Pueblo, una parte también estará en, la, en el Museo de Nuestra Identidad en Orinoca. Esperamos que el Ministerio de Cultura, Educación, todos documentar esta presentación, esta entrega correspondiente. 12 de octubre, ahora en, en este tiempo no hay que lamentar, más bien yo diría hay que reconocer porque... Hace, exactamente en 1992, a 500 años de invasión europea, hemos hecho profunda reflexión, un gran evento internacional llamado 500 años de resistencia indígena popular. Tal vez hasta ese momento, cada región, cada nacionalidad, ha defendido su identidad, su dignidad, de acuerdo a sus posibilidades, sin mucha interacción. Eso me doy cuenta, si estaba equivocado, perdone. Pero ahí, tomando una profunda reflexión, digo, porque dijimos, ¿hasta cuándo la resistencia? Yo me acuerdo perfectamente en Guatemala, 12 de octubre nos hemos reunido en Quetzaltenango, con Quichés, con Quichaquels. A la cabeza de la compañera Rigoberta Menchú, la CUC, con Agrigua, me acuerdo perfectamente, como siempre, hermanos de las ciudades, muy comprometidos con el movimiento indígena, acompañando, debatiendo, preparando justo para el 12 de octubre de 1992, que se cumplían 500 años. Pero al margen de tantas resoluciones, un tema que dijimos. ¿Hasta cuándo la resistencia? ¿Hasta cuándo la lucha y lucha? Nos preguntamos de la resistencia a la toma del poder como hijos de esta madre tierra y como dueños milenarios de nuestro continente antes llamado a Y decir a las otras nacionalidades del continente, del, del continente, pero también de otros continentes, quiero decirles, en Bolivia hemos cumplido con ese compromiso. El movimiento indígena, los movimientos sociales, hemos recuperado el poder político, yo diría, para toda la vida. Es el proceso de cambio. Esa es la revolución democrática y cultural. Es un resultado de tantas luchas de los distintos sectores sociales, pero también acompañado por nuestros hermanos de la clase media. Para refrescar la memoria, antes que nos decía, etnias, y nuevamente queremos decir, no somos etnias, somos nacionalidades del movimiento indígena... ...¿qué decían... ...¿qué decían a nuestros idiomas?... ...decían... ...dialecto... ...no son dialectos... ...son idiomas... ...del pueblo indígena originario... ...de toda América... ...es importante seguir recuperando... ...este principio que corresponde recuperar... ...hermanas y hermanos... ...no solo eso... ...antes... ...siendo dueños... ...dueños de esta noble tierra... ...de tantos años miles de miles de años. Nosotros vivíamos como inquilinos. ¿De quiénes? De los, que, de los que nos han invadido. ¿Cuál era la tarea? Recuperar nuestra tierra y también el llamado territorio. Yo tengo un lindo recuerdo en debate en Guatemala justamente, con, con, con ahí. Ellos solamente defendían tierra. Yo gracias a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entendí ...que nuestra responsabilidad no solamente es defender tierra... ...y me acuerdo gracias a Juan de la Cruz Vilca... ...se presente acá... quien nos decía Juan de la Cruz Vilca? ...una con tierra, otra con territorio... ...claro, yo cuando empezaba como... ...dirigente del movimiento campesino indígena originaria... ...yo también solamente defendía tierra... ...pero no, todavía tampoco podía defender tierra... ...yo decía, tengo mi tierra en Orinoca... Tierras comunitarias y enchapar unos 10 hectáreas de tierra. Si tengo tierra, ¿para qué vamos a defender tierra? Y nuestros dirigentes de la Confederación Sindical Única nos decían, hay que defender el territorio. ¿Qué es el territorio? Los recursos naturales. Tierra, levantas un puñado de tierra, esa es tierra. o cosa, tierra para cultivar, pero otra cosa, territorio, son los recursos naturales. Y me acuerdo perfectamente en Quetzalterango. nos hemos encontrado con los compañeros de Conaí, de Ecuador. Ellos solo, solamente estaban con tierra. Yo gracias a mis ex dirigentes sindicales, ex dirigentes del movimiento campesino, comparando qué es tierra y qué es territorio. Y así hemos compartido. Y al día siguiente, las plenarias, todo a defender el territorio, no solamente la tierra, porque el territorio corresponde al pueblo boliviano. La lucha central radica ahí, hermanas y hermanos. Tierras nos pueden dar, estados, hasta el imperio, pero el territorio no quieren soltar. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando de todos los, los recursos naturales que nos da esta madre tierra. ¿Por qué las invasiones? ¿Por qué las intervenciones? ¿Por qué las bases militares de Estados Unidos casi en todo el mundo? Control militar, control político, dominación política. Para eso nos dividen. Nos dividen para dominarnos, para someternos y sometiéndonos, robarnos nuestros recursos naturales que es parte de nuestra madre tierra, llamado territorio. Esa es la lucha histórica del movimiento campesino de todos los pueblos del mundo. Y todavía la historia de después de más de 500 años se repite todavía. ¿Recordaron ustedes, hermanas y hermanos? Antes era delito ser comunista, ser socialista. Su pretexto de comunista socialista, cómo le expulsaron a Fidel, a Cuba, de la OEA. ¿Se acordaron ustedes de mi primera intervención en la Cumbre de las Américas, donde estaban presidentes de Estados Unidos? Yo lo primero que dije, yo también soy comunista, soy socialista, soy izquierdista, ahora expúlseme de la OEA. Eh, no nos expulsaron, felizmente, como a Cuba, como a Venezuela, otros países. Claro, era un pretexto para dominarnos. Después viene el terrorismo, el narcotráfico, son ahora, ahora lamentablemente para el imperio, para el capitalismo, los movimientos indígenas originarias, los movimientos sociales, somos terroristas. Esa es nuestra profunda diferencia con el capitalismo, con el imperialismo. Pero el movimiento indígena, los movimientos sociales, sean del campo, de la ciudad, sean obreros, sean campesinos, sean maestros, por principio somos antiimperialistas, anticapitalistas. Y a veces no se pueden tener a algunos hermanos también en Bolivia, por resentimiento o por ambición, quieren irse a ese sector que representa el capitalismo, al imperialismo. Largo sería rebasar el reparto imperial. Los reyes, ¿cómo se han, cómo se han repartido a América? ¿Cómo se han repartido los reyes a África, a otros continentes? Desde allá, negociando. Aquí podemos preguntarnos por qué, por qué en Brasil hablan portugués. ¿Por qué al lado de Brasil, Bolivia, Paraguay, hablamos de español? Claro, los reyes de Portugal y de España se repartieron en 1400, 1500. Han impuesto a sus normas. Hermanas y hermanos, ¿por qué comento esto? El movimiento indígena originaria, el indígena, indígena, y en algunas regiones han resistido a nuestros antepasados, como Guatemala, hay que reconocer, dura lucha, México, Ecuador, Perú, Bolivia, y en algunos países como Uruguay, ya no hay indígena. Ya no hay, creo que el último indígena ha muerto como en museo en París, Francia. ¿No? Y algunos pocos, está, algunos están recuperando en Argentina, en, las, en los Caribes, países del Caribe, cero de indígena, masacre total. Intentaron, claro, en algún momento los ingleses intentaron el exterminio del movimiento indígena en toda América antes llamado Abia, Vial, Abia Pero hay que reconocer, por tanto, hermanas y hermanos, dura resistencia de la mente indígena frente a esa invasión europea. El 12 de octubre, algunos profesores nos hacían recitar, ¿no? niño indio, niño indio, ven conmigo a jugar, todos los niños de América, algo así. En error garrafal. Nos enseñaban en las escuelas, que el 12 de octubre de 1492 es de descubrimiento de América. ¿Qué descubrimiento de América? Es una invasión europea a nuestro continente llamado Aviviala. Dice encuentro dos mundos. ¿Qué encuentro dos mundos? Nos dicen que vienen a civilizarnos, llegaron a civilizarnos. ¿Qué civilización? Yo recuerdo en la Confederación Sindical Única en Conama que decía No es civilización, perdón la expresión, yo escuché es Llegó la civilización y no la civilización Duro debate hemos tenido, yo escuché, aprendí Pero hermanas y hermanos Yo quiero también mencionar ¿Qué hicimos en Bolivia? Gracias a la lucha del pueblo boliviano Siempre digo que hemos empezado a descolonizarnos. Y algo que representa esto, esto representa la rebelión de antes, la revolución de hoy y con todo corazón. Eso representa. Esto no es más. Si somos antiterroristas, levantamos nuestro punto. Algunos dicen, ese es el del más, ese es el instrumento político, ese es el Evo, mentira. Yo me acuerdo con el Pacto de Unidad 2006 o 2007, hemos debatido profundamente. Entonces, ¿de quiénes son? Quiénes lucharon en el pasado? Sus nietos, sus bisnietos, somos nietos de Bartolina Sisa, de todos los líderes indígenas. Pues es recuperar eso. La rebelión de antes, la rebelión de hoy, de todo corazón, pero también de la descolorización que ahora es ahora nuestra responsabilidad. Y así hemos asumido. Por tanto, el puño izquierdo arriba representa el antiimperialismo, anticolonialismo, antineoliberalismo y sobre todo anticapitalismo. Esta tarea de la descolonización, hermanas y hermanos, como decía la Constitución, reconoce todos los derechos del movimiento indígena. Hemos constitucionalizado las lenguas originarias, dándoles el carácter oficial a nuestro en nuestro territorio. Hemos impulsado que la administración pública atienda a la población, pero también sean parte de gestores en temas de atención. Hemos creado 30, 33 institutos de lenguas y culturas entre 33 entre, entre, entre, naciones y pueblos indígenas originarias. Lo más importante, creo que es histórico eso, hemos creado tres universidades indígenas, eso debatiendo con el pacto de unidad, con los exdirigentes, me acuerdo perfectamente, Álvaro siempre ha acompañado para garantizar de dónde sacamos plata. Y es con la plata del fondo indígena. Tenemos tres universidades indígenas. Uno Aymara, otro quechua y otro para las hermanas y hermanos de tierras bajas. Y hay mi grandes grande dentro del territorio, dentro de las aulas, donde pasan clases, en el sector Aymara, bueno, desde el momento que entran las aulas, o la parte, el patrimonio del... O la infraestructura del, de la Universidad Indígena, ahí solamente debe hablarse en Aymara y estudiar en Aymara, libros en Aymara, esa es nuestra, nuestra otra responsabilidad. El sector quechua igual, docentes, sectores quechua, todo quechua Y si quieren, ser, si quieren ser docentes desde el Universidad Indígena, Aymara o Quechua, aprendan quechua y pasen clase en quechua. Y otra responsabilidad, como tener libros en Quechua y en Mará, y en el sector del Oriente Boliviano para tierra, igual en el idioma del Oriente Boliviano, aunque son muchas. Eso falta todavía. Hermanas y hermanos, también programas de certificación a hablantes de las lenguas indígenas, cursos de enseñanza para las personas no hablantes, como en el fin de recuperar nuestras lenguas. Como decía hace un momento, el próximo año, hermanas y hermanos, tenemos que garantizar el 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo. Una enorme responsabilidad. Esperamos la participación activa de la Confederación, del Pacto de Unidad, perdón, Cancillería, Ministerio de Cultura, Educación, será tan importante recuperar y fortalecer nuestros idiomas en todo el mundo. Hermanas y hermanos, recordándome... El movimiento indígena en Bolivia en particular no es discriminador, no es racista, no es excluyente. Recordamos de dos de nuestros líderes, Tupac Katari en 1780-81, cuando se ha maurizado, cuando se acercaba a la paz, como Bartolina Sisa, ¿qué decía? Nosotros ya estamos organizados en ayos, en España, los blancos mestizos, criollos de la ciudad, también que se organicen a ellos blancos para juntos luchar por este territorio. A mí me impresiona ese pensamiento del hermano, hermano Tupacatari, abuelo Tupacatari. Y Sara Tavilca, en su proclamación, ¿qué dijo? A tener que aliarnos, como movimiento indígena, con los blancos sanos. También, claro, siempre hay Gente de la ciudad, o criollos, mestizos, sanos. Una alianza por este territorio. Así podemos comentar bastante. Y de esa lucha de Tupac Catari durante, durante la, la época colonial. Sara eh, Tevilca, otros líderes, pero a ver, hermanas y hermanos, para reflexión. La lucha, la última lucha contra el neoliberalismo. Entre indígenas, mineros, obreros, campesinos. Mineros también son aymaras quechuas favoritas también son aymaras quechus, petroleros también, hasta profesionales son caimaras quechua, ahora hay empresarios quechos, aymaras, somos de esa sangre, somos de ese pueblo. Pero ¿qué hemos luchado? Hemos luchado para recuperar los recursos naturales. ¿Acaso dijimos, hermanas y hermanos, nacionalizar el gas, el petróleo, entel, todos nacionalizar solamente para el movimiento indígena, solamente para los obreros? Hemos luchado para nacionalizar esos recursos naturales para todos los bolivianos, para todas las bolivianas. Ahora, algunos alcaldes de la derecha, algunos gobernadores de la derecha, gracias a la lucha nuestra, ellos también están gozando de esa plata que tienen. Ellos lamentablemente nunca reconocen. Entonces, el movimiento indígena, los movimientos sociales, luchamos siempre por la patria, siempre por Bolivia, no solamente por un sector, no solamente por una región. Hermano dirigente de la Confederación Sindical Única, hay que recordar esto. No es mentira. Nos ha costado sangre, vida nos ha costado recuperar los recursos naturales. Ustedes saben, octubre del 2003, como estos días, pura batalla, con sensaciones contra los saqueadores, contra los privatizadores, contra los usurpadores, contra los que se solo pensaban en ellos y no en el pueblo boliviano. Una lucha contra ese Estado sin Estado, Estado sin clase, un Estado impostor. Esa es nuestra lucha. Octubre, el mes de octubre merece mucho respeto. La recuperamos la democracia. Otra vez recordaríamos la lucha del evento campesino indígena originaria, la lucha sindicalista, minero sobre todo, para recuperar la democracia, los recursos naturales, para recuperar nuestra dignidad y nuestra identidad. Esa es la lucha del movimiento indígena originario. Bolivia, así como algunos países como Guatemala, Ecuador, Perú, tiene mucha, mucha diversidad cultural. El campo está viendo, pero más bien en el exterior. Qué otra novedad. Y sigue apareciendo nuevos, nueva música, nuevos ritmos, nueva vestimenta. De un municipio a otro municipio es tan diferente, hermano Álvaro. Su vestimenta, su música, su ritmo. En una, una provincia, no sé cuántas formas de identidad hay. Es impresionante. Entonces, estamos recuperando eso. Y ahora el mundo está reconociendo. Por eso me he pedido que los medios de comunicación que nos acompañan, no solamente es para ver, entregar obras, sino demostrar nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza, esa identidad, esa diversidad de identidad. Eso somos Bolivia. Y eso hay que seguir recuperando. Hermanas y hermanos, siempre andamos con un problema de tiempo, pero quiero saludar la presencia, recordar, el hermano Álvaro, después de que garantizamos la refundación de Bolivia y el término de Estado plurinacional, el hermano Álvaro me ha sorprendido en una intervención y que dijo, ya hemos empezado con el Estado plurinacional y nuestro deseo es tener una América plurinacional. Un corriente plurinacional. Es el próximo paso. Ya estamos escuchando en algunos países de Europa, ya están hablando de Estado plurinacional. Ojalá sea planeta plurinacional, finalmente somos plurinacional, lamentablemente por las normas internacionales no están reconocidas. Y aquí hemos reconocido. Eso también estamos exportando gracias a la lucha de los movimientos sociales en Bolivia. Nuevamente, hermanas y hermanos, saludar la presencia de ustedes, muy contento, muchas gracias. La casa grande es la casa de ustedes, bienvenido, siempre será bienvenido. Y podemos comentar tantos, tantos, tantos recuerdos, tantas luchas que tenemos, somos parte de ustedes y por eso, hermanas y hermanos, nuestra lucha va a seguir. ¿Por qué la lucha va a seguir? Mientras exista el capitalismo, el imperialismo, ¿saben por qué existen? La lucha no ha terminado. Mientras tengan políticas de sacar nuestros recursos naturales, la lucha por, por, con seguridad va a seguir, pero juntos, Estado, Gobierno, los movimientos sociales. esta es otra forma de administrar el Estado que tenemos en Bolivia. Hermanas y hermanos, nuevamente, para terminar, ayúdenme a decir: ¡Ayaya, las 33 nacionalidades, nacionalidades indígenas de Bolivia! ¡Ayaya, nuestro Estado plurinacional! ¡Hallaya! Muchas gracias.